Ahí está, ya estoy bien. Perfecto. Yo me había dejado. Vete a jugar el video. Búscale, dile. Búscale. No se mal. Vamos a sacar el video. Hola, amigo de... ¿De ahí te Ah, weón! Not... una. No, ¿qué? Este ¿Qué vato. <risa> ¿Qué te es que lanzó eso? Lo vi que me lo tiró por la izquierda, por la izquierda. ¿La izquierda, a ver. Te la tiró a ti también. <risa> ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este vato. Ahí voy reviviendo. Ya no quiero nada de ti. Este vato. Sí, era, era, era, u, u, era, era, sí, u, u, u, u, u, u. Eso lo viste, en Luis Jefe 1. Ah, este material para mejoras, ¿cómo está No sé, la verdad, no. Bueno, llevo como dos semanas jugando apenas. <maras> Le preguntas a otro baboso. ¿Painá? Painan o Painao? Paguacanda No, ¿qué dice? <ríe> Paguacanda Paguacanda A ver, quita tu, tu marca Ay. Soy un de estos mercenarios que se me ofrece mi hijo? <ríe> me gustaría hacer un intercambio de una AKM con una granada de humo, la necesito Aceptos, primero pague Aquí está a ver. Aquí está. Ah, ok, ok, ok, ok. Ok, aquí le está. Que Tengo bonitos días. <ríe> este vato. ¿Sabes que había encontrado una AKM hace ratito? Dos, tenía dos, de hecho. Qué estafa, devuélvame mi área. <humo. ríe> oh, aquí hay una bebida. Ah, otra granada de humo. <ríe> No puedo salir, está quemando, ayúdame, desmayo. Yo la agarré. Déjame apago este, jale. <ríe> con la granada de humo. A este vato. ¿Qué, quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién osa interrumpirnos? Otro gato. Lo voy a osar con la, con la os. Me lo voy a coger. <ríe> este vato. Ah, aquí lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Aquí está en 245. Pues yo te voy a seguir, no sé dónde más. Ah, ya lo vi de arriba. ¡Ay! Cállate, la verdad. A ver. Espera, espera, espera, espera, espera. Estoy atrás de este vato. ¿Cómo está? Pégale, me va dando a mí. ¡Ah, oh, lo bate! Sí. <risa> Un headshot con la voz. Le di a la sí. cabeza. Oh, tienes desarté. Ah, bueno, me duele. ¡Ah! Deja de pegarme. No, bueno, no. <ríe> no. No, no. Voy a hacer caso. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. que No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Te voy a tener que matar. No. No. no. no. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No, <risa> no soy peor peor. <risa> Estás bugueado. No. Te voy a lanzar otra otra Tengo último, una última oportunidad. Muévete para la, para, para afuera. Adiós, mundo cruel. ¿Alguien? Ya pudiste salir. Es un tutorial para cómo salir cuando te crees que te cae un trofe en la cabeza. A ver, a ver, pon en el video el título Me cayó un drop y no me lo quería si no está grabado. <risa> Me cayó un drop en la cabeza y no me lo, no lo creería si no estuviera capturado Ya huevo, ya hay título, ya hay título, ah. Estoy pensándolo, creo que sí lo voy a poner, eh Aquí hay un auto Vámonos a ver. Listo Vendelo. Encender auto Es alemán, no se dice así ¡Oh! Es un bot Hay que darle con la guadaña, es un bot, es un bot es un bot, es un bot. Hay dos bots. <risa> Son dos, güey, ira. Eso sí está difícil. Son dos bots. Dale, sí. dale, dale, dale, <risa> dale. dale. <risa> A ver, tengo otro de acá. <risa> Lol Tira, hijo. Todo eso allá, algún día será tuyo. ¿Y la chillene, po? Ahí está, a... no manda no la de reparas porque no quieres. <ríe> si alguien te empieza Ay, a disparar, a grito como loca, pero. No, no, no, ten la, ten la, la, la sartén así enfrente y empieza a pegarle a las balas. Ah, como Matrix. Exacto. Mm. Rayos, con la sartén, con la sartén. <laughs> You're the last one. Complete the mission. Lulvato, no me deje solo. Joder, no sé dónde están, no los veo. Oh, oh, oh, oh. They Dos you you you really nope. granadas qué. Eh, Exacto. Pero, esas se acaban, vato? No, mira. Ay. <risa> <risa> <risa> Ay, si se acaban, ¿ya ves? Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Ay, me estoy yendo para otro lado. ¡Oh! Oh, una moto, una moto bueno, no es una eh, motoneta. Sí. Es una moto, es una moto, es una moto. Ya voy, ya voy, ya voy. Necesito pasar estas montañas. ¡A ¡Oh, la bestia! Bien. ¡Ah, no mames! Nada. No. Jamás había murido, muerto de esta forma. Ni morido. Eh, un una voz. Qué aburrido. Yo la quiero. Pero ella no me quiere a mí. Hoy, en este tutorial, vas a aprender a cómo bullarte en un, en un tractor. A ver. Primero te subes a esta piedra, después de esta piedra, corres y brincas para subirte a este lugar. Después de eso, tienes que agallarte un poco, agallarte otra vez, a, a, a levantar... Oh rayos, no, no, no, no salió. ¡Ay, qué pedo, no Me metí, no sé cómo. ¡Ah, vato! Se supone que yo tengo que hacer el tutorial. ¿Ahí está Ira? está Ira? ¿Ya estoy listo? Aguanta, aguanta, aguanta. Tomamos una foto, vato. Tomamos una foto. ¿Cómo conducir, oh, un, oh, oh. ¿Cómo conducir un tractor? En PUBG Mobile. Oh. Listo, Ira. Así se conduce. No, ¡Oh, quedo, oh, detrás, de atrás, de atrás, de atrás? Yo me lo cargo. ¡Oh, la bestia! No sabía que con esta escopeta podría matar así. No, Oh, aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien ¿Es bot? No, no es bot, no es bot Ponta. Atrás de mí ¿No hay nada? Ahora tú, te traes? A ver, a ver, a ver Oh, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Aventé una granada No mames Ah, no, no, no, uh, cayó, cayó No mames, casi me cago de susto Oh, yo, el baile dentro le... Oh, espera, espera, espera, espera otro, llevas, ¿Sí ¿Sí Tengo snipers, tengo dos snipers nomás más Llevas, ¿Sí está No güey bueno! <ríe> Le di dos snipers Le di con no. dos snipers ah, Le di dos veces La mentira Todo ya ves por quitarme Por quitarme la sartén No, no Sí. <risa> y como suena el sillón de la cama Y como suena el sillón ¿Es sillón o cómo es? Suena <risa> Ay, ay, ay Ay, ay, ay, ay, ay Mi cama suena